De seguro ya todos conocen a Huggy Wuggy, un personaje creado en el año 1984, creado por la compañía Playtime Co. Es un personaje que lo vimos por primera vez en el videojuego Poppy Playtime, creado por un Mo, una persona que sube animaciones al estilo Minecraft en YouTube. Hasta ahí todo bien. Pero acá es donde se viene lo extraño. Una persona hace 12 años atrás, en el año 2012, en JuegosDiarios.com, cuando tuvo una computadora con internet y todo, jugó un juego llamado Mr. Blue, donde claramente estaba Huggy Wuggy. Y nosotros ni siquiera sabíamos que existía en ese entonces. Si quieres obtener más información sobre esta historia, puedes pasarte al canal de YouTube de un día a dos. Pero si quieres jugar a Mr. Blue, pues lamentablemente el juego ya no está, no se puede jugar, no se lo puede encontrar y solamente hay un gameplay mostrando de que el juego realmente existió. Los gráficos del juego eran pésimos según la persona. No eran buenos. Y además, como vieron en una de las imágenes que les puse para ilustrar todo lo que digo... Como pueden ver la boca de Harry Wogie está como que lichada, como que. como que no está terminada y esa fue la beta de Mr. Blue. Además de que en esta misma imagen también se lo ve al pie de Harry Wogie que está como que torcido, que está mirando para otro lado, o sea que quizás esté mal colocado, ¿no? la fecha solamente se tienen capturas y un gameplay y la historia que esta persona le contó a un día 2 quizá puede correr electrónico y nada más espero que este video te haya gustado y espero que haya sido de tu agrado si es así suscríbete activa la campanita de notificaciones y deja tu like nos vemos en el próximo video. Bye.